¡Holy shit! La cabeza. Hola, bienvenidos todos, somos Niku y Sophie y esto es and Create. En el video de hoy les vamos a mostrar lo que tantos nos preguntan que es qué cosas llevamos en la mochila cuando vamos de caminata en la caminata de hoy va a ser relativamente corta, así que nos llevamos muchas cosas para ir más cómodos y sueltos también. Este, van a ver que tenemos un poco de equipo de más, porque la idea del video es... Sí, la idea del video es hablar un poco sobre qué cámaras usamos ¿sí? y responder una pregunta que nos hacen mucho, que es qué cámara comprar en el 2020 o qué cámara usar como primera cámara, cambiar de equipo. Eh, así que vamos a estar usando muchas cámaras y después hablando un poco de cada una de ellas. ¿no? que llevamos, primero antes que nada nos vamos bien abrigados siempre con porcedos al sábado adecuado nos llevamos por las dudas, como hoy es tan cambiante en cuanto al tiempo nos llevamos unas capitas por si llueve o por si hay mucho viento eh, nos llevamos gorritos, cuellitos, el botiquín, siempre por cualquier cosa en este caso nos llevamos dos manzanas y un mate este, y bueno, en cuanto al equipo que vamos a usar tenemos un iPhone SE, un iPhone S6, ¿no? El 6S. Y bueno, tenemos cuatro cámaras distintas, así que les vamos a estar mostrando fotos de distintas eh, cámaras. Para los dos teléfonos vamos a usar una Nikon d 3100 Vamos a usar una Nikon N65, que es analógica, así que van a tener que esperar para las fotos de esa. Vamos a usar una Samsung que encontramos en mi casa, que la verdad no sé de qué año es, y vamos a estar usando una Fuji X Pro como es una caminata relativamente corta vamos a llevar una mochila corde pero bueno, cómoda también para la espalda, que son las que nos dieron los chicos de, de huella. ¿Quién dice Tal vez en algún momento un videíto desde acá arriba. Bueno, ahora estamos en el inicio del sendero que va hacia el glaciar martial. Sí, hay dos maneras de hacerla, una es salir como hicimos nosotros por la reserva hotelera y la otra es desde la antigua aerosilla. Sí, lo que tiene de lindo esta parte es que no va todo metido por el bosque, está el arroyo, hay linda luz. Otra ventaja de este lugar es que está relativamente cerca de la ciudad, pero eso no quita de que tengan que ir a caminar así nomás, ¿no? Porque zona de bosque y en muchos barros de nivel. Raíces. Como vieron, estuvimos sacando fotos con cámaras que van desde valores, no sé, 10 mil, 15 mil pesos, cámaras que ya no se utilizan más, el teléfono que por ahí es lo que todos tienen a mano. Normalmente cuando nos preguntan qué cámara me compro o quiero cambiar mi cámara, la primera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa cámara? ¿Sí? Eh, uno no sirve de nada tener una cámara de por ahí 60 mil pesos salvo que les sobre el dinero, pero no es el caso de la mayoría. Eh, si no tienen en claro qué uso le van a dar, si va a ser solo para fotos, si va a ser para videos. Si va a ser hobby, si va a ser por trabajo, a qué tipo de fotografía aspiran por ahí también. Sí, normalmente la primera pregunta es esa, después cuál es la proyección a futuro, si como dice Sof, si realmente van a trabajar con el equipo o no. Eh, y después cuál es la limitante que tienen con el equipo actual Sí, por ahí con los teléfonos bueno es un poco más fácil de responder pero ahora cuando ya alguien accede a una cámara como esta es ver qué es lo que uno siente que la cámara le limita y no trasladarle por ahí la falta de salir a sacar fotos de practicar de leer de sacar más y más fotos al equipo eh, esperando tener mejores resultados y aparte va también esto muy ligado con el tema de la edición de las fotos también eh, que hoy si uno maneja una buena edición, eh, la verdad que la cámara mucho no, no se va a notar la diferencia. Volvemos a lo mismo, todo depende de lo que van a querer hacer, por ahí para trabajos grandes, eventos, bueno ahí sí hay equipos que les van a permitir trabajar de una manera mucho más cómoda. Sin embargo, eso no quiere decir que por ahí no se pueda trabajar con el equipo que ya tienen. Hay muchísima gente que lo hace y le va excelentemente bien. Eh, como dice Sophie, la edición es por ahí la otra mitad de la foto. ¿sí? Una buena edición hace es la diferencia entre una foto que uno quiere ver a una foto que uno eh, deja pasar de largo. Eh, a diferencia de la cámara de film que tenemos en las digitales, eh, la foto sale como muy desnuda sí. el film a fin de cuentas no termina no deja de ser un filtro también se le pone la foto y la foto ya sale con carácter por sí misma bueno, para resumir un poco, cualquier cámara que tengan va a servir para sacar fotos este, la idea es que disparen, que saquen muchas fotos sin importar el equipo que tengan eh, como que vean lo que de verdad les gusta Sí, nadie está haciendo cámaras malas hoy eh... Siempre tengan en cuenta cuál va a ser el uso que le va a dar, principalmente nosotros que vivimos en Argentina y no es por llorar la carta. Es bastante difícil acceder a equipos, vean qué marcas van a comprar, si después van a conseguir lentes de esas marcas donde viven. Entonces ya se pueden ir armando su propia proyección a futuro. ¿sí? Pero no se vuelvan locos por ahí por la cámara, eh, vuélvanse locos por salir a sacar fotos. Eso fue todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, dentro de poco van a poder ver todas las fotos en nuestra página que la vamos a dejar acá Y como siempre nos ayudan un montón suscribiéndose, dándole me gusta, comentando Siempre leemos eh, sus comentarios acerca de videos que les gustaría que hagamos Así que nada, se viene mucho contenido Hasta la próxima